Hola a todos, vamos a hablar de cinco aplicaciones para integrar en la educación física de los menores. En primer lugar, vamos a hablar de Goya Move. Goya Move es una aplicación que obliga a nuestros hijos a tener actividad física para poder desbloquear el teléfono y utilizar sus aplicaciones favoritas. En segundo lugar, Sporty Revolution. Esta aplicación combina la ficción con el ejercicio físico de manera que para evitar una invasión alienígena nuestros hijos tendrán que llevar a cabo una serie de ejercicios físicos en tercer lugar prueba VIP en este caso se podrá eh, determinar o ver si nuestro hijo tiene aptitudes para ser militar o policía porque es una aplicación que simula que emula a las pruebas físicas que realmente llevan a cabo estos profesionales en cuarto lugar MUNCI esta aplicación consiste en atrapar muncis, que son tarjetas de código QR que se esconden y que los niños deben encontrar. Vale, Es ideal para adaptar a clases de educación física en el colegio. Y por último, Activilandia, que simula un parque de atracciones virtual a través del cual pues, tienen que ir los niños realizando distintas actividades y además promueve una alimentación saludable. Les va dando tips y consejos para que se cuiden. Espero que os hayan parecido útiles las aplicaciones, que os las descarguéis y empecéis a divertiros en familia haciendo muchísimo ejercicio. Un saludo y muchas gracias por estar aquí.